Mirar por la ventana, poder respirar, saludar a la gente, ¡qué felicidad! Esta mañana, mirando por la ventana, vi un pájaro volar y lo escuché silbar. Mirar por la ventana, ver a los niños jugar. Oír a los niños reír, eso es vivir. Mirar por la ventana, poder respirar. Saludar a la gente, qué felicidad. Mirar por mi ventana, con solo nublado. Me alegra la mañana, ver la vida que se engalana. Por eso me asomo cada día a mi ventana, eso se llama y me da alegría y felicidad. Mirar por la ventana, poder respirar, saludar a la gente, qué felicidad. Mirar por la ventana, poder respirar, saludar a la gente qué felicidad ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Mirar, va para mirar por mi ventana! para por la ventana! ¡Poder respirar!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 Saludar a la gente, qué felicidad, saludar a la gente, qué felicidad.